Esto es pasa Cuando Sucede, Noticias Tunes Y hoy te contaré las noticias más importantes de esta semana Como el regreso de Star Wars Vision Una serie de televisión de los años 90 que también regresará a través de la plataforma de Hulu Y del todo sacará una nueva película Esto y mucho más en pasa Cuando Sucede, Noticias Tunes Bienvenidos Esta primera noticia trata sobre Star Wars Vision. Sí, la serie de televisión transmitida por Disney Plus regresará con su segunda temporada. Llegará este 4 de mayo, el día de Star Wars, trayendo nuevas historias y nuevas visiones sobre Star Wars. En esta ocasión, varios países de Latinoamérica estarán participando. Bueno, un país en, en especial que es Chile. De España traen el gurú. El Salón de Dibujos de Irlanda, Pong Robot de Chile, Aranman de Reino Unido, Estudio Mister de Corea del Sur, Estudio de, de, de Caché de Francia, 88 imágenes de la India y Dar -e Shanghia de Japón, con colaboración con Lucas Films. Esta serie de televisión llegará muy pronto en la plataforma de Disney Plus Y si te has perdido la primera temporada, vela Es muy interesante y tiene unas animaciones ¡Mua! Esta segunda noticia se trata sobre criaturas, comandos Esta serie de televisión fue anunciada por DC Studios El mismo James Gunn estará detrás de esta producción Esta serie se trata sobre un comando de criaturas como hombres lobo Frankenstein, vampiros, robots y, y muchas cosas más. Esta serie llegará muy pronto. Y si posiblemente quieres conocer un poco más de estas criaturas llegaron en 1980 a través de DC y contaban estas fantásticas y espantosas historias de este comando que tenía que ir a la guerra para poder conseguir información y evitar catástrofes. Esta serie llegará muy pronto a través de la plataforma de HBO Max, te muy pronto hey. esta tercera noticia se trata sobre Dog and the Puck ¿Sí? este pequeño Puck Tendrá su propia serie de animación, popular en las redes sociales y que también estuvo participando en el Super Bowl. Esta serie será patrocinada por Kickstarter Entertainment. Todavía no tienen una plataforma específica donde se podrá ver, pero contarán las historias extrañas y ridículas de este animal. Y un dato curioso es que este perro apareció en Michelle vs. Las Máquinas. Fue la inspiración para el Puff de esta película. Y espero que disfruten todo lo divertido de este animal porque lo pueden encontrar en TikTok, Instagram y en todas sus redes sociales. Espero que lo disfruten. Esta cuarta noticia se trata sobre Guillermo del Toro, en esta ocasión nos traerá una nueva película, pero en esta ocasión será en Se trata sobre una novela llamada de Brian Hilland, si algo pues acá aparecerá en pantalla el nombre del libro. Este libro se trata sobre la Gran Bretaña póstuma a la guerra, unos padres después de esta gran guerra se van a buscar a su hijo que no ven hace años. En esa gran aventura, que todavía no se sabe muy bien cómo la adaptarán y si ya se leyeron el libro, pues hablarán de qué se trata. Esta película está en producción, está en la búsqueda de su diseño y en el guión. Y lo esperaremos muy pronto en cines o en la plataforma de Netflix. Esta quinta noticia trata sobre los reyes de la colina, una serie de animación que se veía en los años 90 a través de la televisora Fox, pero en esta ocasión la traerán de vuelta gracias a la plataforma de Hulu. Esta historia todavía no tiene algo definido, no se sabe si retomará el final de la serie anterior o harán un remake de todo lo ocurrido en esta serie están en producción y en búsqueda nuevamente de los actores de doblaje en negociaciones y otras cosas más. Espero que disfruten. Esta serie la pueden encontrar en Star Plus o en alguna otra plataforma de los Estados Unidos. Espero que la disfruten. Bueno. Y esto fue todo. Esto fue Pasa Cuando Sucede Noticias Toons. Espero que lo hayan disfrutado. Recuerda suscribirte, activar la campanita y seguirnos en todas las redes sociales. Recuerda activar la campanita en Instagram y también la campanita en YouTube para que estén pendientes de los nuevos videos que estaremos subiendo en el canal. Bueno, eso fue todo. Esto fue Pasa Cuando Sucede Noticias Tunes. Bye, bye.